Mis amados, allí donde tú te encuentras, no importando cuál sea tu situación, déjame decirte lo que la palabra de Dios enseña y dice. Allí en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Dios, en esta hora, Padre Santo, Quiero poner en sus preciosas manos a esta personita que nos está escuchando en esta hora, en este momento. Mi Dios. Mi Dios. Su palabra me enseña y me dice venid a mí los que estén cansados y cargados y dice que usted los hará descansar mire señor la vida de esta personita que está escuchando en este momento mi Dios mire su condición mi Dios mire mire señor ¿Cómo necesita de usted? ¿Tú que me escuchas? ¿Solamente cree? La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y la palabra del Señor nos enseña en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, qué hermosa promesa. Y esa promesa, Señor, yo quiero que sea muy en especial, Señor, para esta personita que me está oyendo en este momento. Que en este momento tú, que estás allí escuchándome, recibe la bendición de Dios porque dice la palabra del Señor en Hebreos 13.6 de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre toma al Señor como tu ayudador toma al Señor como tu ayudador toma al Señor como tu ayudador él está allí. Él está aquí contigo. Él está aquí con nosotros. Él está aquí. Él está aquí. Su palabra nos enseña, y nos dice ahí en Hebreos 10, 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, No perdáis pues vuestra confianza Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecha la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Dios tiene promesas Dios tiene promesas para ti mi amado, mi amada Dios tiene promesas para ti que me escuchas Dios tiene promesas para ti en lo personal que me estás escuchando. ¿Qué necesitamos hacer? Solamente obedecer a Dios para poder obtener sus promesas. Pero eso nos dice, no pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Dilo, dilo conmigo. Repítelo así, tú conmigo, Señor, tú eres mi refugio, díselo, Señor, yo en ti confío, dilo conmigo, Señor, gracias porque usted me ama, mi Dios, Dios, yo sé que usted escucha, yo sé que usted ve, y en este momento, yo me acerco ante usted a través de la oración, díselo, Señor, yo le pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados, Señor, en esta hora, en esta misma hora Señor Yo le digo a usted Señor Jesús Venga mi vida Venga mi corazón Cámbieme transformeme, Haga de mí Una nueva criatura Y quite Señor de mí Todo este peso Todo esto que me agobia Todo esto que me cansa Todo esto que me fastidia Señor, Señor, vengo ante usted Porque su palabra me enseña y dice Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Señor, deme esas fuerzas Necesito esas fuerzas Necesito, Señor, esa fortaleza Que solamente puede venir y emanar de parte suya Señor, ayúdeme, ayúdeme Señor. Y yo creo en su ayuda. Porque su palabra me enseña y me dice que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivicarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Gracias Señor. Gracias Señor porque en esta hora... Puedo creer Puedo confiar en su palabra Gracias Señor Jehová es bueno Gracias Señor porque usted es bueno Y porque usted es la fortaleza En el día de la angustia Y su palabra nos dice ahí En 1.7 Que usted conoce Que usted conoce mi Dios que en usted confía Señor gracias gracias Señor porque creo Señor lo que me dice su palabra en Isaías 43.2 que cuando pase por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Gracias Padre Santo Dígale así, gracias Padre Santo Porque su palabra me enseña y me dice Que cuando pase por las aguas Que usted estará conmigo Señor Que por los ríos no me van a negar Que cuando pase yo por el fuego Señor no me quemaré. Gracias, Señor. Yo puedo creer y confiar en usted. Gracias, mi Dios. En este momento, Señor. En este mismo instante. Señor, yo clamo a usted y usted responde: Padre. Padre, en el nombre de Jesús ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quite todo lo que me estorbe en mi vida quite todo aquello Señor que atribula mi vida, mi alma mi mente, mi corazón todas mis cargas todos mis problemas todas mis angustias, todas mis necesidades, Señor, yo las deposito en sus preciosas manos, Señor, quiero repetir, Señor, su palabra, cuando me dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, y yo lo creo, Señor, yo lo creo, y creo lo que dice su palabra, Señor, Ahí en Romanos 8, 28 Y sabemos que los que Le aman a mi Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Señor Gracias por estar conmigo Gracias Señor Porque en este momento Yo me puedo acercar Ante el trono de su gracia Y Señor Es reconocer que si algo yo le pido, creyendo yo lo recibo. Señor, en este momento, como el salmista, dice allí en, en su Salmo 121, 1 y 2, cuando expresa estas palabras, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi Padre, su palabra me enseña y me dice que he eche toda mi ansiedad sobre usted. Es porque usted tiene cuidado de mí, Señor. Gracias por eso, Padre Santo. Señor. Gracias porque yo puedo encontrar al Señor. carta que escribió Pablo señora a los corintios ahí en la segunda carta cuando me dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Señor y así como dice también en Filipenses 4.6 Señor que por nada estemos afanosos sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de usted mi Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y me dice Señor ahí enseguida Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor Su palabra me enseña y me dice Que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Gracias Señor Gracias mi Dios Porque usted también es nuestro sanador Usted es el que quiere prosperarnos Usted es el que quiere brindarnos Señor bendición tras bendición Porque en su palabra me enseña y me dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, mi Dios, porque en esta noche yo puedo reconocer, en esta hora, Señor, yo puedo reconocer que usted me ama y que a través del apóstol Juan, Señor, Usted me dice que desea que yo sea prosperado en todas las cosas Y además me dice que tenga salud Y me dice así como prospera mi alma Señor por lo cual en esta hora Díselo, díselo amigo, díselo amigo, díselo amado Señor, prospere mi alma. Que yo siente ese deseo, Señor, ferviente de leer su palabra, de escudriñar su palabra, de tomar su palabra, Señor, como mi alimento diario, a mañana, tarde y noche. Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Que su palabra se haga viva en mi vida. Que su palabra, Señor, me llene, me sature. Señor, ya que en ella me dice que usted es quien perdona todas mis iniquidades y también el que sana todas mis dolencias, Señor, Señor, en esta hora, en esta hora, Señor, yo me pongo en sus preciosas manos, Señor, para recibir esa bendición Suya. Mi Dios, porque Usted es mi suplidor, Usted es quien me da, Señor, todo lo que necesito, y todo lo que me es necesario. Señor, en esta hora, en este momento, Señor, me dice su palabra. Pedir y soltará.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 También quiero de esa paz. Como lo dice en su palabra, Señor. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Gracias Jesús porque usted da esa paz. Y no como el mundo la da. Porque usted da la paz espiritual. Usted da la paz del alma. Usted da la paz del espíritu. Usted, mi Señor Jesús, da esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad que nadie no puede ser ni nadie no puede dar gracias gracias Señor porque en esta noche puedo venir ante usted creyendo, confiando de que si me acerco ante el trono de su gracia usted escucha mi voz Señor Señor, porque su palabra así lo enseña Así lo dice en Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro Pero también su palabra me enseña y me dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón y su palabra de él me enseña y me dice Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Y lo libraré y le glorificaré Señor Gracias Gracias por todas y cada una de sus promesas, mi Dios Señor Señor Gracias porque también me dice a través de su palabra Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Gracias mi Dios Porque en esta hora yo puedo clamar a usted Gracias porque en esta hora Señor Usted me dice que responde Y además que me enseña aquellas cosas que yo no entiendo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 de que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Porque en este momento,